Con cuatro minutos, siete horas, cuatro minutos en Al día Noticias. Estamos ya con nuestro primer invitado, no invitado o invitada en esta mañana de martes 20 de diciembre del año 2022. Así que por acá estamos ya dándole la bienvenida a la ingeniera Marisol Ayala. Ella es actual candidata y va a la reelección por eh, el candidato que está a la alcaldía, nos referimos al ingeniero Tito Galo Lara Yepes. Así que la bienvenida a través de 104.3 Gran Voz Radio y también en nuestra primera plataforma digital Aldia.com, mi estimada ingeniera Marisol Ayala, la audiencia le da la bienvenida. Muy buenos días a ustedes, estimados amigos de Aldia.com, Plutarco, Javier, eh, saludos pues también a la audiencia Que se conecta cada día a través de este medio digital Pues un, un hermoso día Porque ha amanecido hasta lloviendo Así eh, es y, y eso es una bendición ¿eh? Y definitivamente Dios sabe la necesidad de cada uno Y ya era tiempo porque la lluvia llegue Y los calores Y los calores también que están bastante fuertes Dios es sabio y perfecto El único Así es, 7 con cuatro minutos de la mañana Dialogamos con la abogada Marisol Ayala Ella, ella es actual Concejal. abogada, yo le dije, ingeniera, es abogada soy licenciada de profesión y tengo un masterado en gestión pública ¿sí? listo, perfecto actual concejala de la ciudad de Quevedo, del representante de las parroquias rurales La Esperanza y San Carlos y también está nuevamente buscando su reelección, eh, cuéntenos un poco, abogada, sobre en qué partido, que, cómo así se decidió y bueno, pues algo de su de su perfil y luego avanzamos con eh, el trabajo que ha venido realizando dentro del consejo. Bueno, eh, mi participación en esta lista eh, de la 3.12.18, eh, primero se debe porque yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto y Dios lo pone a cada uno donde debe de estar. Definitivamente yo venía excluso, yo entré como concejal rural por la lista de la Revolución Ciudadana. Pero hoy en día ustedes, más que nadie, son testigos de lo que está pasando en la política. Hoy usted mañana está en un movimiento y pasado le dicen no, ya no, no vas a estar aquí. Y bueno. No, no le dan los números. Así dicen. Muchas veces dicen que no les dan los números. Pero otras veces Dios sabe realmente la, la verdad, qué es lo que sucede internamente en cada movimiento. ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy concejal actual del cantón Quevedo por la ruralidad. Y si no se dan las cosas, pues sigo trabajando en lo que sabemos hacer. Nosotros venimos de una familia de padres y de madres muy trabajadores. Mi nombre es Marisol Ayala Banda Y eso es lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Y si no es en política, igual, aunque estemos en política, seguimos haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, como representante de la ruralidad, estoy aquí nuevamente eh, a pedido de la ciudadanía, y gracias a Dios, pues, porque... Eh, siento que no a lo mejor 100% hemos cumplido en el trabajo como concejal porque ni siquiera en nuestros propios hogares nunca las cosas terminan de, de estar completas porque siempre hay algo nuevo por renovar, hay algo nuevo que necesitamos adquirir para reemplazarlo por, por otra cosa, pero hemos hecho pues el esfuerzo de estar aquí eh, eh, nuevamente en esta ley electoral, ahora en este partido que es la 3-12-18 y que de antemano pues agradezco muy gentilmente al abogado Galo Tito, usted me dijo, ¿verdad? Tito Galo. Tito Galo, usted me dijo, estimado Plutarco, no me voy a olvidar de usted porque tengo un tío en segundo grado que se llama Plutarco. Sí, ¿te, ¿Te das cuenta? <ríe> sí. Yo te decía? Sí. Uh -huh. Entonces le agradezco a él y bueno, fueron varios eh, movimientos que me fueron a buscar, pero de todos ellos eh, siempre pido la dirección de Dios. Siempre le digo al señor, señor, ponme donde tú creas que debo de estar. Muy um, bien, siete de la mañana con ocho minutos, siete horas ocho minutos, estamos en diálogo con Marisola Ayala, ella es actualmente eh, este, concejal de las dos, una de las dos parroquias más, más importantes, no, San Carlos, y La Esperanza. Eh, mi estimada eh, Marisol, pero eh, ¿cuál fue el acercamiento que tuvo con Galo Lara? Eh, uno de los... Eh, este, actualmente, uno de los candidatos a la alcaldía que tengo entendido que está subiendo. Está subiendo eh, Galito, hay unas encuestas eh, por ahí. ¿Cómo anda ya a priori de que ya estamos casi eh, prácticamente... Eh, ...a unos días nada más de que empiece la nueva campaña electoral. Bueno, mire, eh, de cómo anda Galo Lara, yo creo que más que yo decirlo, la ciudadanía entera es testigo... ...y no solo de ahora, sino de un trabajo de muchos años que este hombre pues eh, ha, ha venido desplegando aquí en la ciudad... Eh, lo he acompañado aquí en el área urbana eh, unas dos o tres ocasiones en su serie de actividades que de realizando y ciento estoy dedicada a mis dos parroquias donde también él me ha acompañado. Uh -huh. Bueno, a veces tú no conoces a las personas tan de cerca, ¿no? Y a veces te dejas, entre comillas, sorprender por lo que te dicen en la calle. Pero hay algo que eh, eh, me ha deslumbrado, diría yo así, en donde quiera que vamos, si alguien no te conoce, ¿por qué te va a abrazar? O sea, alguien no te conoce, ¿por qué te va a llamar? Pero cuando Pero vamos... Pero sí, hay hipocresía todavía. Bueno, eso sí. sí. Acuérdese que en la antigüedad hay hipocresía, porque Jesús estando en la mesa, ¿qué Lo le dijo? Lo traicionaron. Lo traicionaron, ¿no, verdad? Claro que hay hipocresía. Pero cuando tú vas a los sectores marginales o los más vulnerables de la ciudad, y yo escuchaba que te digan... Galo, de lejos. O que las personas ven y te abrazan y, y, y te dicen, ¡ay, otra vez estás aquí! Eso me da como a, a que ya te conocen o que te conocieron en un tiempo, porque no es posible que una persona o, o muchas personas se, se volquen a ti y te digan esa frase, ¿no? Entonces lo he ido conociendo cada día más. E incluso un día le pregunto, bueno, ¿por qué la gente a usted lo conoce tanto? Uh -huh. Y ahora, me, me, en, en el transcurrir de los días, yo, bueno, usted sabe, vivo a apenas 35, 40 años más o menos aquí en Quevedo, y sí lo he escuchado, pero no había sabido de la historia de Galo Lara Yepes, de que tiene más o menos alrededor de 18 años haciendo actividades de, de tipo social, ¿no? Y ahora me dicen la gente, no, a mí me dieron tal cosa, a mí me dieron los pollitos, a mí me dieron el kit de alimento. O sea, Galo Lara es eh, una persona que ha venido haciendo esta clase de obras, ¿no? De hecho, el chocolate con el pan de Pascua, yo pensé que era la primera vez que Galo lo estaba haciendo en esta oportunidad, y ha sabido ser que no, él ya lo ha hecho en otras oportunidades. No sabía ¿no? usted. Bueno, no, la verdad es que no, porque le digo que a veces uno más se enfoca como en tu entorno, ¿no? Y no miras hacia afuera, ¿no? Pero ahora yo he andado con él en esto del chocolate y del pan de Pascua y la gente me dice, no, si él ya ha dado chocolate y pan de Pascua. No, no solamente chocolate, vez. yo me acuerdo que tenía un, una labor social que era ayuda de corazón siempre. Corazón, Uy, ya. Y, y eh, ayudaba hasta con la uria. Y, y, y, eso, usted. Sí, y eso es realmente, esa no me la había sabido sí, yo hasta con la uria, hágame ah, caso yeah. Hace algún tiempo, eh, Galo es un tipo eh, muy entrador, tarimero es una persona que domina muy bien el escenario por algo está subiendo en las encuestas, las encuestas. y es un serio candidato a la alcaldía de la ciudad de Quevedo así que eh, realmente eh, usted está en una lead donde va a tener muchísima aceptación, pero hay que hacer bien las cosas porque obviamente eh, el mandante, quienes están, quienes vamos a sufragar, miramos muchísimo eso, ¿no? Siempre le digo a los candidatos acá, digamos lo que vamos a cumplir, porque la gente está cansada de tanta demagogia y eso lo ha comprendido eh, Galo y al algunos eh, candidatos que ofrecen realmente lo que es sustentable, sostenible durante cuatro años de administración en caso de que llegaran a, a llegar a la alcaldía. Uh -huh. 7 y 12 de la mañana, 7 y 12 de la mañana aquí dialogando con la abogada Marisol Ayala uh -huh. bueno pues, eso es, como quien dice la obra social de Galo Lara ¿no? uh -huh. que es, el, es la cabeza principal de este movimiento pero yo quisiera ir un poco más allá ¿qué labor social o qué trabajo tiene a cuesta o en las espaldas Marisol Ayala para presentarle a la ciudadanía y ofrecerle eh, y solicitar ese voto? el trabajo que ha venido realizando en ambas parroquias. Bueno, mire, eh, primero yo le quiero dar gracias a Dios porque solamente de Dios dependen todas las cosas y por él somos y por él existimos y hacemos lo que podemos hacer. Y me gustaba lo que decía Plutarco, que uno no debe de ofrecer lo que uno no puede cumplir. Y es muy cierto eso, porque mire, cuando usted está en esta área social, que es eh, servir a la ciudadanía en esta, en esta, ahora en esta área política, yo soy una mujer que, que vengo de una familia cristiana y toda la vida mi familia hemos hecho labor social. ¿Cómo la hemos hecho? En silencio, porque mire, la palabra de Dios dice, que dice? Lo que te hace tu mano derecha que no, no lo la sepa, sepa la izquierda. Más, Lamentablemente, ahorita en política, muchas veces pues hay que hacer esto, darlo a conocer a la ciudadanía para que ellos sepan en qué... Tú andas, y bueno, esa es la forma de a veces de, de ganar a los simpatizantes, ¿no? Pero nosotros lo hemos venido haciendo de esta manera. De hecho, yo pertenezco a la Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesús, y en la Iglesia hemos venido trabajando en área social, ¿no? ¿Esos eh, son mormones? Perdón que le, le, no, le. No, no, no, no. no, no, no, no. Nosotros no. somos los llamados Jesús solos. Ah, ya. Así es. Entonces, pero bueno, nosotros somos eh, cristianos evangélicos, y yo he venido desplegando una labor social, yo diría, en ese sentido de la ayuda social silenciosa de que si alguien te necesita a ti ve tú solo porque los ojos de Dios son los que están encima de ti ¿no? en, en eso en el tema de la, la labor social y en el tema pues que me preguntaba aquí mi amigo este, del trabajo municipal créanme lo que yo no me siento con el deber cumplido 100% porque creo que en política ahora que estoy en esto es la tercera vez que estoy eh, en, este, en esta área política, eh, la área política definitivamente nunca termina a ustedes de servir a la ciudadanía, jamás. Siempre hay algo más que hacer. Siempre, y no solamente porque haya más que hacer, sino porque el, el conglomerado humano sigue creciendo y hay nuevos sectores donde la gente sigue haciendo asentamientos, siguen en, en, en, a veces pues... En, en, en, en, Poniendo pues eh, nuevos sectores donde habitan las personas, y cuando hay un nuevo asentamiento, cuando hay una nueva lotización, lo primero que la ciudadanía que reclama, así no sea legal, queremos agua, servicios queremos básico, luz, queremos. Básico. Todo es que usted tiene que a través del gobierno municipal ir y cumplirle a las personas, ¿no? Por eso me gusta la ordenanza que existe ahora sobre, sobre el tema de las lotizaciones, que ahora el municipio. Tiene que definitivamente una lotización ser aceptada a través del Consejo con sus respectivas normativas, como lo dice la ordenanza. La ordenanza te dice claramente que el, el, el que la persona que va a crear su lotización debe de ahora dar las aceras y bordillos, los postes de electrificación, eh, tener el, el agua. Eh, una urbanización, ¿no? Exactamente. Es un ¿no? valor agregado más bien. Valor... No escoger y soplar eh, y hacer botella, ¿no? Pero igual se siguen dando cosas así en la ciudad. Discúlpenme, mm. yo estoy en el gobierno municipal igual se siguen dando dando cosas acuérdense, cuando la gente va y, y simplemente es propia un terreno y comienza a hacer asentamientos ahí no hay de pronto una persona que está a cargo de eso o que quiere sacar un lucro vendiendo cada terreno simplemente ellos van y se asientan en ese lugar y a veces hasta desordenadamente y luego usted vaya y ordene los abre las calles no hay luz usted ve unos tallarines por aquí otros por allá entonces es no difícil bueno, es difícil. Los, los tallarines de los que habla está, hasta Ajá. En el Ajá. centro de la ciudad se los ve. Son así problemas y, y resueltos qué, Así es. Y pendientes, ¿no? Y pendientes. Así es, como usted dice, nunca, nunca se termina de... Bueno, pero yo insisto en, en, a pesar de que sé que usted como concejal no realiza obras, pero ¿qué gestiones, qué cuestiones ha gestionado usted para favorecer a la comunidad sancarleña y, y esperanceña? Sí, verá, nosotros desde que iniciamos el trabajo, tanto recuerdos desde que iniciamos el trabajo en, la primer, en el primer año, recuerde que San Carlos y la Esperanza solo tienen una concejal, solo una. De nueve concejales, ocho son urbanos, y una es rural, ¿no? Y, y el alcalde, pues, que está en este momento, el licenciado John Salcedo Canto, y yo también le agradezco porque él sí nos ha dado la apertura en las parroquias rurales. De hecho, nosotros tenemos ahorita, en la actualidad, la obra está un poquito eh, eh, detenida, pero hablé con el alcalde hace dos días, la obra va a continuar. Estamos haciendo, mire... Eh, lo que es el alcantarillado pluvial en varios sectores en la parroquia San Carlos, sectores donde años no sé si usted se recuerda, hace año había un sector que se llama la cooperativa 23 de marzo, yo lo recuerdo aún, se inundaban mucho hasta en Balsilla, la gente la sacaba. Pero da la casualidad que en esta administración, y precisamente en la administración del licenciado John Salcedo Canto, que fue la anterior, se hizo una primera parte del alcantarillado pluvial y ahora se está terminando con la segunda parte en ese sector. Hemos hecho en ese sector, en el sector El Porvenir, en Lady Lourdes, varios sectores se está trabajando en lo que es alcantarillado sanitario y a la vez se está haciendo toda la regeneración de lo que es aceras y bordillos y también la capa asfáltica, ¿no? Otra cosa importante que nosotros hemos gestionado desde que el momento que yo llegué es eh con el alcalde hicimos la solicitud al Banco del Estado para que el Banco del Estado nos pueda dar los recursos para hacer una consultoría, porque en San Carlos, cuando fue el gobierno de Marco Cortés Villalba, eh, recuerdo tanto que la ciudadanía entera nos paramos en San Carlos tres días, comercio, todo, todo, todo se cerró. Hicimos un paro, no sé si ustedes lo recuerdan, y de ese paro, producto de eso, fue una comisión a Quito y nos dieron los recursos. Recuerdo que en ese tiempo eran 2.600.000 dólares, pero... De los 2.600.000, apuradamente dejaron como unos 500.000 en San Carlos. ¿Qué sucedió? La obra nunca se terminó y la obra está ahí enterrada, pero sin darle a la ciudadanía el uso necesario que debe de ser. ¿no? Es por eso que hoy por hoy, aún en nuestra parroquia, en las calles principales, existe un pozo séptico en cada casa y eso no se debe dar. Por eso, desde que llegamos a esta administración, hicimos con el alcalde los respectivos... Eh, eh, eh, requerimientos al Banco del Estado a través pues de las solicitudes del alcalde con su con sus respectivos pues oficios en curso y se dio los recursos. En este momento, en este momento, tenemos alrededor ya casi de más de tres meses haciendo un levantamiento topográfico en la parroquia San Carlos de un alcantarillado sanitario que se iba a hacer en el gobierno de Marco Cortés Villalba, pero que no se realizó. Y está ahí enterrado. Está enterrado, pero no sirve. Había todo un proceso que iban a haber piscinas de oxidación para las respectivas descargas. Pero no se dio, no se dio y eso es lo que estamos haciendo en este gobierno municipal, haciendo el levantamiento de la información a través de la consultoría. ¿Para qué? Para tener ahora sí el estudio, el estudio ahora sí para un alcantarillado pluvial y sanitario integral integral para nuestra parroquia. Dada la dificultad también de la parroquia San Carlos, una parroquia que por su geografía no es plana, a diferencia de la esperanza que es una parroquia completamente plano el terreno, en San Carlos no, es muy diferente, tiene bastantes pendientes y hay, de hecho en esas pendientes hay personas asentadas en ese lugar y cuando llega el invierno es tremendo las inundaciones, ¿no? Pero gracias a Dios, en esta administración va a quedar ya el estudio. Con un estudio en mano, cualquier gobierno que venga municipal o provincial, es más, un gobierno parroquial, puede hacer un convenio bipartito, tripartito, con el municipio, con la prefectura, y, a, y generar esta obra que es de, de vital importancia para nuestra parroquia. Eso es entre los temas más importantes que se están y que se han venido realizando durante todos estos tres años en la parroquia San Carlos. Otro tema muy importante que lo estamos solucionando ya, el tema del agua. Sabemos que el agua, ni siquiera, eh, Guayaquil, con ser Guayaquil, que tiene casi creo que cuatro millones de habitantes o algo así, y con los recursos que maneja Guayaquil, vaya pregunte usted si de pronto en las zonas marinales existe ya un agua a lo mejor de buena calidad. No digo que no la haya varios sectores, pero aquí todavía tenemos problemas con el agua. Eh, habían varios sectores que no tenían agua en la parroquia San Carlos. ¿Qué hicimos allí con el alcalde? Alcalde, por favor. San Carlos necesita un nuevo pozo, porque la ciudadanía no tenemos agua. Recuerden ustedes que aquí en, en Quevedo nos manejamos con pozos de agua. De hecho, Quevedo mismo tiene como 11 pozos de agua. Entonces, se dieron los recursos, gracias a Dios, y se hizo la perforación de un pozo de 120 metros de profundidad en el sector Unión Popular. Y eso vino pues a ayudar a que todas esas partes donde no habían agua, ahora ya la tengan. De hecho, pues, en estos últimos días recordemos, y eso quiero recordarle una vez más a la ciudadanía, cuando una, un asentamiento o un lugar va tomando forma y las obras se van haciendo en este momento y luego de los años tienen problemas, significa que también la obra que tú la hiciste hace 30, 40 años te va a causar problemas eh, en los posteriores años. Y eso nos ha venido sucediendo, eh, tenemos básicamente como un mes haciendo limpieza de de tuberías de, de agua en San Carlos porque eh, hay tuberías que tienen 30 años, 35 años enterradas allí y muchas veces la gente se queja y dice el agua me llega sucia. Pero ahora que hemos andado haciendo la limpieza, nos hemos dado cuenta que definitivamente hay que hacer no solamente en San Carlos ni La Esperanza, sino en todo que veo, la limpieza de las redes de agua domiciliaria, que es muy importante. ¿no? Con este pozo se ha dado solución a que la ciudadanía tenga agua. Mire, todo le puede faltar a usted, hasta la luz, porque hasta la luz usted viene y compra una velita y si no hay vela, pues le hace una fogata y nos alumbramos, ¿no? Pero el agua es indispensable para el ser humano. Básicamente eso en el tema de agua potable. Muy bien, 7 de la mañana con 26 minutos, 7 de, de la mañana con 26 minutos. Un Saludo para el ingeniero Bayron Pérez, rumbo hacia la capital fluminense. Muy bien, mi estimada eh, abogada, la dejamos en las palabras finales, ya eh, en honor al tiempo, tenemos otra invitada, pero ¿cuál es su mensaje eh, final a la colectividad esperanceña y san carleña Dos de las parroquias eh, rurales que realmente están fortalecidas y de a poquito van creciendo. Sus palabras en la finalísima mi estimada Marisol. Sí, eh, muchas gracias y regáleme unos minutitos más, unos cinco más no, no, y termino. Ya. Eh, con respecto a la parroquia La Esperanza, también tenemos que ser claros. Somos nosotros, el gobierno municipal, que también ha trabajado y muy fuerte en la parroquia La Esperanza. Había un tema de alcantarillado pluvial que todos los años inundaban en una calle muy amplia que se llama la 29 de septiembre, fue este gobierno municipal y la concejal quienes habla, que siempre ha estado atrás de la alcaldía atrás del alcalde y alcalde. Esto necesitamos, esto de aquí. Igual hemos hecho los mismos trabajos en La Esperanza, de alcantarillado, de asfaltado, y bordillo agua potable. Hemos atendido de igual manera las dos parroquias, tanto San Carlos como La Esperanza, ¿no? Y para las palabras finales, ¿qué le puedo decir yo, amigo Plutarco? No me voy a olvidar de usted. Eh... Agradecida con Dios, agradecida con Dios, yo siempre digo agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado de servir, porque esto de la política es servir a la comunidad en todo el sentido de la palabra, porque lo que usted quiere para usted también lo quiere para la ciudadanía. Eso es servir que si yo tengo agua, los demás tengan agua. Si yo tengo luz, los demás tengan luz. Ese es el servicio que las personas o las, los que deseamos seguir en política tenemos que aplicar con respecto a la ciudadanía, ¿no? Darle gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de servir a la ciudadanía más de estos tres años y medio, ya mismo cuatro. Darle gracias a él por todo, por todo lo que me ha dado la oportunidad de trabajar, no solamente en cuanto a obras, sino en legislar, en fiscalizar, crear ordenanzas, estar presente en todas las ordenanzas que se han creado en el gobierno municipal. Es muy satisfactorio haber trabajado al servicio de la ciudadanía quevedeña. Y las palabras finales, pues como todo candidato, usted sabe, pues una vez más, hacerle un llamado a la ciudadanía que elijamos bien. Esa es la palabra. Muchas veces cuando ya elegimos, pues nos damos a veces golpes de pecho y decimos, me equivoqué. Así decimos siempre, ¿sí o no? Y definitivamente yo pienso que el ser humano es tan inteligente porque Dios dice en su palabra que nos hizo sabios e inteligentes igual que él. Entonces simplemente utilizar esa sabiduría, no de sabido sino de saber, de sapiencia, de sabiduría, y pedirle a Dios que nos ilumine. ¿Por quién debemos de votar? Pero yo si le digo sin temor a equivocarme, eh, nadie es la monedita de oro para agradarnos a, a, a todo mundo, ¿no? Pero sin embargo, debemos de elegir. Y ya decía usted algo muy importante, que no olvido sus palabras de Galo Lara con respecto a que usted me decía que es un cuco viejo y algo así, me decía, ¿no? Y sí, miren, la experiencia funciona, porque de hecho si nosotros vemos en nuestros hogares, ¿quién sabe más? ¿Usted que es padre o yo que soy hija? Usted porque es mi padre, usted ha vivido más que yo, pues. Usted tiene mucho más experiencia que yo. Entonces, ahí está la experiencia de un hombre que definitivamente nos defendió muy bien en la asamblea, que de pronto la gente, unos tiene un criterio, otro criterio, pero está un hombre, como yo bien digo, bien puesto a carta cabal, que nos ofrece tres ejes importantes en la ciudad, como es agua potable y alcantarillado, seguridad y empleo. Tres cosas en las que él se va a enmarcar. No, no es imposible, porque él le dice que solamente la muerte es imposible. Para los seres humanos, para Dios no. Entonces, todo es posible si podemos creer. Muchas veces dicen que somos demagogos, que hablamos lo que no podemos hacer. ¿Será que hay algo imposible si de verdad ponemos fe y cariño en las cosas que vamos a hacer? No hay nada imposible. Lo importante es que tengamos al frente de nosotros un hombre que de verdad tome conciencia que son 235 mil habitantes por los cuales él se va a jugar un hombre que de verdad ame a su ciudad y que haga lo que está proponiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque de eso depende que usted tenga credibilidad ante la ciudadanía. Entonces solamente ese mensaje y que el 5 de febrero votemos por esta lista de la unidad, la 31218, que definitivamente vamos a ir en el último casillero de la papeleta, para que la ciudadanía no se equivoque, busque el último casillero, ahí va a estar Galo Lara Yepes y sus concejales aquí en el Cantón Quevedo y en la parroquia rural de San Carlos y La Esperanza. Muy bien, 7 de la mañana, 27 minutos, el agradecimiento a la abogada Marisol Ayala. Y me dijo eh, abogada otra vez. Sí, bueno, <risa> por, por la, la forma como, sí. como se expresa, ¿no? Entonces, eh, nos vamos a un pequeñísimo corte, mi estimado Elvis, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por eh, la gentileza de haberme invitado a esta entrevista. Muy bien, excelente, regresamos en breve.